Hola, ya está transmitiendo, se escucha, ok, tenemos nueve espectadores, vamos a esperar un poquito más, mientras, a ver, perfecto. ok muy bien pues ya estamos transmitiendo en vivo esta pequeña sesión de dibujo de Neymar y pues mientras se unen un poquito más vamos a dar unos minutos para empezar vamos a ver algunas imágenes de procesos de, para hacer distintas ilustraciones aquí está la un dibujo, un pin-up que hice de la primera historia de Inket. Aquí está el dibujo en tintas. A ver. Vamos a ver. Este fue el primer boceto que, que le envié a, a Jason, que es escritor, mi editor. Perfecto era La idea principal de dónde iban a ir los personajes este, Sí, un, un acomodo Un acomodo de los personajes Aquí ya es el dibujo Un poco más fino Y luego pasamos Pasamos a las tintas Este es el entintado y el color aquí ya se ve el color muy bien ahora vamos a ver algunos de los primeros dibujos Primera serie de, de Inked, esta página me gusta muchísimo. La primera aparición de este villano. Algunos bocetos de las, de las páginas. Este creo que es del número 4, del final de la, de la primera historia. El boceto, ya como queda la página final. un poco de spoilers <risa> aquí es como cuando me manda el guión el escritor que es Jason, Jason Burns eh, aquí ya voy como que haciendo las las páginas en pequeñito para luego saltar al, al boceto y ya luego a la página final que es la que le mando a Dustin para que para que coloree Dustin algunos de los primeros bocetos que hice cuando estábamos empezando el proyecto Ahí estábamos definiendo aquí toda la parte de los tatuajes y este los, la apariencia que iba a tener distintas expresiones Y esta que creo que fue el primer... A ver, vamos a ver. El primer dibujo. Ah, ya. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar... Con la sesión de dibujo... De Neymar Jr. Y vamos a dibujar a un al León Baisan, Baisan y vamos a ver para qué nos da tiempo verdad a ver si logramos a ver nada más déjeme terminar ok perfecto vamos a empezar dibujando vamos a hacer el aquí tenemos el programa que estoy utilizando es el de Clip Studio Paint, antes se conocía como Manga Studio, y vamos a empezar con el boceto. Me gusta como definir dónde van a ir las partes. Entonces, aquí por aquí va a ir Baisan. Más o menos hago por aquí la cabeza. Y vamos a tratar de luego poner a Junior. Y soltando soltando el poder ¿no? de los tatuajes siempre defino primero el espacio para que me dé no, no voy a ser que yo empiece dibujando un ojo o, o la mano y luego no me alcance la cabeza entonces siempre este empezamos definiendo los espacios tratar de seguir algunas Líneas que nos vayan guiando. En todo el dibujo. Ok. Ya con esto ya tenemos. La primera parte. Un poco más chica la cabeza. Muy bien. La... Para dibujar la cabeza de, de león, primero hago como una esfera, siempre tratar de que se vean lo más volumétricos o tridimensionales los, el dibujo que vas a hacer. Entonces hago como una esfera y le doy como que esta parte de... que se vea más esférica, que va a ser la cabeza... aquí las orejas, más o menos por aquí van a estar las orejas del león. Hacemos... Empezamos a sacar los volúmenes de la, de la cabeza. Si ya se empiezan a hacer muchas líneas, voy a borrar un poquito... poco gruesa la línea vamos a, a bajarlo un poco todo esto es el boceto como es un boceto muy muy básico antes de empezar a definir aquí la boca del león Me está rugiendo Trato de hacerlo como, como si lo estuviera haciendo a lápiz, lo que iría haciendo a veces con un lápiz como más, no, no muy oscuro, ir haciendo el boceto para que luego, ya cuando aplique la línea más, más definida, pues no, no se confundan tanto. Ok, aquí le damos un poquito el grosor que va a tener el, el cabello. aquí los dientes que estén alineados la lengua muy bien eh, a ver, vamos a checar okay, creo que no hay preguntas o no sé si yo no puedo verlas o si me están escuchando, ah ok, ahora vamos a ver, oh. está medio rara esta parte porque como que me aparecen y desaparecen las preguntas, pero al final pues voy a checar para responder algunas preguntas, a ver, vamos a ver, vamos a ver si podemos ver algunas, Vamos a ver acá, muy bien. Que okay, ya teniendo esto, vamos a hacer un voy a hacer una layer nueva para que luego podamos ver la, la diferencia. Y empezamos ya a definir el dibujo. vi por ahí una pregunta que se me borró. Pero creo que sí la alcancé a ver bien, que decía cuál es la, la mejor parte de dibujar eh, el universo de Neymar Jr. Comics. Y yo creo que la, la variedad de personajes que tiene, ¿no? Este, sí me gusta muchísimo este pues dibujar los tatuajes. Este, como que ya llevo bastante tiempo dibujando este, dentro del universo de... Pues de Inket, eh, también está el de Social, Mon Social Monsters, este. ¿Cuál más? El de los, los tatuadores. Igual está, está muy bueno. O sea, hay mucha variedad de personajes y. Y. no sé. O sea, el, el. El que como que pues dibujas a Neymar por una parte, pero también dibujas a leones. Y también dibujas a tigres. Y también dibujas a.. A un personaje encapuchado. Con una hacha y una máscara de gas. A, a, este, a un pequeño troll. Entonces está súper. Súper loco todo. Y, y la verdad es que no te aburres para nada. Dibujándolos. Este, es muy muy muy divertido. Toda esa parte. Hay muchos personajes. Que van a ir saliendo todavía. Que ya están. Que ya aparecieron o que vuelven a aparecer. Y. La verdad siempre es como que muy muy divertido Estar viendo con qué Con qué te va, te va a salir ahorita ¿No? El, la historia Está muy impredecible A ver oh. Está haciendo cosas raras esto Ok, si pudieras tener tatuajes de superpoderes como Junior, ¿cuál querrías tener? Oh, muy buena pregunta. Eh, ah, Espérenme. Está volviendo loco esto. Ya. Yeah. La pues, creo que el que más me gustaría tener sería el de las. el de unas alas. De hecho creo que en la historia que está ahorita. Eh, parece mucho es uh, si sí ya apareció esa parte y, y se me haría genial no o sea que, que pudieras tener unas alas totadas y, y salieran de repente y pudieras volar con ellas se me hace súper padre eso pues igual tener un león pues nunca está de más ¿no? nunca sabes para qué te puede servir <risas> Y vamos a bajarle un poquito a la línea del boceto para que se vaya viendo más el, el, el dibujo un poco más, más final. Más rápido que aquí con el pelo, este los, generalmente cuando trabajo, si sí lo casi todas las páginas las hago en, en digital, pero igual me gusta mucho hacer como que el dibujo tradicional en hojas de papel, se me hace como que bien. Como que un arte que se está perdiendo y se Está, está muy chido La verdad me, me gusta mucho Estar pintando eh, Con tintas eh, A lápiz con, con marcadores Entonces igual si ¿Cómo decides Cómo dibujar A, a Neymar Junior Para los cómics? Es para dibujarlo eh, pues al principio sí como pues cambia como este neymar pues cambia mucho de su apariencia no a veces de un partido a otro ya tiene otro corte de pelo otro color de pelo entonces pues como que se hicieron varias opciones así una como con el pelo más más este, más corto otra más largo entonces pues optó al final pues por como que el, el look que la apariencia que había traído durante más tiempo... Que es como que... Pues la, la más normal de él... El, pues, el pelo un poco corto... Pero no, no rapado... Y también varias cosas de su aspecto... Por ejemplo el... el los, los tatuajes... ¿Qué tatuajes ir llevando? Pues porque... Los tatuajes se los va haciendo... Conforme lo va necesitando... Entonces si era una parte de, de que al principio no, no llevaba todos los tatuajes y poco a poco hay, hay que irse los poniendo, ¿no? Entonces decidimos igual darle como que, que igual este, tuviera la, la sudadera, el hoodie, para que tuviera como que escondidos los, los tatuajes, que no se vieran todos y son las armas que va sacando de sorpresa, ¿no? Por ejemplo, en el número 3, cuando se está enfrentando contra un villano, pues lo sorprende con el, el puño que tiene que tiene en un brazo. Es un puño gigante que sale. Entonces como que el, el, el villano no lo había visto. Entonces cuando que ya se había tatuado eso lo sorprende. Y con eso lo derrota en esta, en esta ocasión. Entonces sí, su look de Neymar Jr. son las sudaderas el pelo, y obviamente si sí, igual tuvo muchísimas referencias de, él, de cómo se ve ok, vamos a dejar al león por aquí y vamos a dibujar a Neymar aquí vamos a definirlo un poquito más porque si no, si nos vamos a perder limpiar un poquito trazamos las líneas base de la cara aquí va la nariz aquí vamos a ponerle como que esté gritando los ojos las orejas que igual van como que a la altura de, de los ojos y la nariz y el pelo la mano estar saliendo de aquí va a estar saliendo como que el, el poder del tatuaje el león que es la mano en la que Deimar pues tiene un león tatuado en la vida real okay. vamos a ver si nos queda obviamente siempre me tomo un poquito más de tiempo en la cara, pero ahorita lo vamos a hacer un poco más simplificado, más sencillo. Aquí viendo hacia un lado va a estar. Vamos a checar si no hay otra pregunta nada más Ah, si sí hay más Perdónenme A ver, vamos a ver Oh, <ríe> spoilers Ah, gracias Gracias Dustin Y pues ya, ya estén ya, sí, ya tiré unos spoilers por ahí Pero pues espero que ya lo leas pronto Vox Qué bueno que, que pudiste llegar, Iván. Para que luego me des tu review. Me pierdo entre tanta ventana, pero creo que ya... Casi estamos No sé si me dé tiempo para terminarlo Pero Aquí sus aretes De, de Neymar Vamos a poner algo de, de Sombras para que se vea más dramático El asunto Sí, todavía sería un poco como el boceto, ¿no? Es el dibujo completamente terminado, pero pues sí es bastante a como, a como se vería, ¿no? Igual aquí para que no me confunda tanto le ponemos línea azul. Porque a veces distrae un poco la línea Y pues aprovechen para leer Los cómics de Neymar Están gratis en la página De Neymar Junior Neymar Junior Comics eh, La verdad es que hay muchísimas historias la Hay para niños El de Inket Que es en el que yo dibujo Pues es el más El que es de acción Ya así como que para más Más grandes El de Red Card Que es ahí tipo como de si sí es de fútbol, pero como con zombies, extraterrestres, eh, social monsters, el de golazo. La verdad es que hay, para, hay muchísimos títulos, hay muchas historias, la verdad muchos personajes. Y pues es como que la oportunidad perfecta para, para empezar a leerlos. No, no, hay, no hay excusa ahorita. Tenemos un poco de tiempo extra, tiempo libre extra. Aprovechémoslo y la verdad pues esperamos sus, sus opiniones, sus comentarios para mejorar. esperamos que sí le estén gustando las, las historias y los cómics que estamos haciendo aquí en Neymar Junior Comics. Thank you Matt Thank you Estamos acá terminando Nada más aquí le voy a agregar un poco el, Como que el efecto de poder Que me gusta ponerle Ahí como que se está formando todavía El, el tatuaje En la vida real Entonces borro algunas partes sí, Normalmente es lo que hago Dibujo las, los personajes aquí completos y le borro algunas partes a león por ejemplo por, como por aquí o algo así y pongo las partes como si estuviera todavía incorporándose el... yo creo que esa es la parte más complicada para, para el colorista este la parte de los efectos especiales es como un poquito, esta es como un poco la, la primera escena de la cuando aparece este Baisan por primera vez que este cuando aparece por primera vez. El poder de los tatuajes. <risas> y bueno. Más o menos este. Me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo. Este ya. Es, ya se nos está acabando. Aquí la. El tiempo y. Algunos líneas de velocidad para que se vea más dinámico aquí la cara vamos a queda un poco exagerada la, la expresión pero bueno y la firma al final Bueno, muy bien. Muchas gracias a los que estuvieron aquí. Eh, esperemos pues, poder hacer otro. Yo creo que me gustaría hacer uno más como en hoja tradicional, igual dibujando algún otro personaje de Neymar, del universo de Neymar Jr. Y pues hasta pronto. Espero que les haya gustado. Y muchas gracias. Bye.